Hola, en este vídeo te enseño cómo montar un cubo de papel sin utilizar pegamento. Bienvenidos a Ibetube. En una hoja de cálculo he hecho dos diseños, uno con números y otro sin. Sí. Ajustando filas y columnas me he asegurado que sean totalmente cuadrados. Yo los he impreso sobre cartulina. Pero si lo prefieres, tú puedes hacerlo en papel. Una vez impreso, empieza a cortar el contorno de la figura. He añadido varias muescas en el diseño para facilitar el montaje. Con mucho cuidado, corta las muescas por las marcas. Una vez hayas cortado el papel, tu cubo debe quedar así. Con una regla y un objeto de cantos redondos marca las aristas por la cara trasera. Dobla el papel por las marcas que ha realizado. En cada pestaña, hay números que indican el orden de los pasos que debes seguir. Entrelaza las partes que tienen los dos unos y aplasta ligeramente el papel. Encaja la lengüeta número 2 en el hueco que han formado los dos unos. Dobla los laterales del cubo con el número 3 y cierra los laterales. En las lengüetas número 4, dobla ligeramente las muescas Y por último, cierra el cubo encajándolas sobre los laterales. En la descripción del vídeo te dejo un enlace para que puedas descargar mi diseño. Suscríbete al canal para ayudarme a crecer. Activa la campanita y apoya el vídeo dando un like. Y si te ha gustado, comparte el diseño con tus amigos. Te deseo que pases un buen día. Adiós.